Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a explicar un poco acerca de las luces extrañas que se vieron durante el sismo de anoche. Para la gente que no está todavía informada, pues el día de ayer sufrimos en México un fuerte susto, un sismo de 7.1 registrado en Acapulco. Muchas personas pudieron grabar estos momentos durante el sismo y después del sismo, en donde se podían ver luces extrañas en el cielo, luces de colores Mira, mira acá, acá mira. Uy, Uy. Yo lo... Se ve bien Ay, mamá. Verdes y azules En la ciudad de México se pudo apreciar mucho más porque se fue la luz en diferentes áreas entonces, mientras estaba el movimiento, se veían explosiones en el cielo de colores, color azul y color verde. Debo dejar muy claro que no son transformadores que explotaban, ya que muchas personas en los comentarios eh, hacen énfasis en eso, que eran transformadores de luz, no, no eran transformadores de luz, eran las luces que salían en el cielo, resplandecían en el cielo y tampoco eran rayos, ni eran relámpagos, no se trataba de luces provenientes por la lluvia, sino por el movimiento telúrico, son eh, luces de terremoto se les llama, ahora lo vamos a explicar, pero antes de eso, quiero decirles también, una sorpresa que me causó, que eh, un día antes en Oaxaca, se habían visto luces de colores rojo. estas luces, decían también que eran sprites, por, por las tormentas eléctricas y demás, que se alcanzan a ver, Apenas si son perceptibles por algunos segundos, pero estos duraron incluso minutos. Esas luces arriba en el cielo, una luz roja que ya la habíamos visto también antes en Guanajuato, a la cual le llamaron espada de fuego, es un fenómeno extraño que, que no podemos catalogar simplemente como un hecho atmosférico. Incluso algunas personas decían que esto anunciaba precisamente que iba a haber un temblor o un terremoto. Eso fue un día antes y ayer tenemos la sorpresa que tuvimos un sismo de 7.1, un sismo bastante fuerte que afectó gran parte del estado de Guerrero. No quiero decir que esas luces, efectivamente esas luces rojas estuvieran presagiando un sismo, pero sí debo de decir que es mucha casualidad como lo es el, el que todas las personas saben en México que en septiembre comienzan los sismos incluso por ahí se nos ha dicho en las noticias se nos ha informado que septiembre no tiene nada que ver con los terremotos ni con los sismos pero pues ya con la experiencia que hemos tenido pues parece que ya es una constante que efectivamente en septiembre tenemos sismos e incluso terremotos puede ser mucha casualidad las luces rojas que eh, se vieron en Oaxaca y también pues que en septiembre sucedió lo mismo Ahora estamos esperando que el 19 de septiembre no vaya a suceder otra tragedia o en los próximos días. Vamos a ver primero qué es esto de las luces de terremoto y después vamos a hablar de algo que, que pudiéramos estar en alerta con respecto a un posible terremoto. Las luces del terremoto, esta es una información de una página que se llama Infobae que dice lo siguiente. No mames, no mames. No, las luces que iluminaron el cielo de la Ciudad de México durante el sismo de 7.1 grados de este 7 de septiembre son un fenómeno natural producto de la carga electromagnética que provocan las rocas al colapsarse en el movimiento telúrico Su nombre es luces de terremoto conocidas como EQL por sus siglas en inglés, son un fenómeno que se ha observado antes o después de un sismo. De acuerdo con información del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, la UNAM, el fenómeno lumínico se produce por el choque de las capas tectónicas, las cuales generan una carga eléctrica. El fenómeno de las luces en el cielo tiene una explicación según esta página, y dice que las rocas de la corteza terrestre como el basalto y el gabro tienen pequeñas imperfecciones en sus cristales. Cuando una onda sísmica golpea la fricción libera cargas eléctricas de estas rocas. Las cargas se juntan y salen disparadas a la superficie a gran velocidad, manifestándose en el aire en formas de descargas eléctricas y luz. Se cree que solo el 0.5% de los sismos en el mundo producen estas luces, Así que si las viste ayer, fuiste testigo de un fenómeno muy raro. Es decir, que somos afortunados, entre comillas, al ver un fenómeno como este, que la verdad parecía apocalíptico. Tranquilo, tranquilo, no sin groserías, ¿ok? Estamos bien. Tranquilo, mamá. Su madre, tranquilo, no pasa nada. Estamos bien, mamá. pinche terremoto ya. ya. Ay, hermano, es mala. Estamos bien, mi amor. Tranquilo. Ay, Dios, mi Dios. ¡Mamá! Estamos, ¡Ah! estamos bien, mi amor. Estamos sí, bien. Estamos bien. Sí. Estoy temblando. No te preocupes, mi amor. Fruta. No te preocupes, Hijo de su aquí frutísima estamos, madre. Aquí estamos. Que se vaya a tomar por culo. Sí. No, ey. Groserías, no. Pero es que me ponen re nerviosa sí, Es que tonto sí. septiembre ¿Por qué tiene que ser así de gay? No te preocupes Es que yo con nervios Por lo tanto estas luces tienen que ver Precisamente con el movimiento telúrico Que está sucediendo Y esto me lleva a algo De lo que habíamos hablado Hace cuatro años Antes de que fuera el terremoto En México Sucede que antes de que fuera el terremoto sucedió un sismo, igualmente me recuerdo que fue en Oaxaca, hubo un sismo y durante las noches siguientes muchos de ustedes me comentaban que se veían destellos en el cielo, destellos de colores y se tenía la hipótesis entre los usuarios en internet que esas luces precisamente estaban presagiando un terremoto que final de cuentas sí sucedió ¿a qué voy con esta información? no quiero asustarlos no quiero tampoco que esta información que les estoy dando lo que estamos platicando lo tomen como una verdad pero si ustedes comienzan a ver luces durante las próximas noches a partir de hoy pues eh, debemos estar muy atentos por si sucede otro sismo porque pueda que suceda ya aquí la, las notas nos dicen que efectivamente las luces que se ven de colores es precisamente por los movimientos sísmicos entonces también esto nos puede dar también un indicio de que si se ven luces a partir de esta noche puede suceder un sismo más grande así que lo que les puedo decir es que me manden mensajes, si en algunas eh, regiones del país se alcanzan a ver estas luces, para estar atentos. Esperemos que no suceda, que lo que sufrimos ayer fue fue nada más un susto. Lamentablemente, al parecer murió una persona porque se le cayó un poste de luz encima, esto en Guerrero, pero fue el único registrado como, como muerte. Sin embargo, estamos pendientes de que no suceda esto porque ya creemos que el mes de septiembre eh, es un mes donde va a suceder temblores o, o inclusive terremotos o porque viene el 19 de septiembre, que como ya lo vivimos en 1985 y después en el 2017 pues hubo un terremoto el mismo día, estamos esperando a que no vuelva a suceder este 19 de septiembre entonces ya tenemos la información de qué son las luces que se vieron durante todos estos videos que estamos observando en este momento así que estén muy atentos y pues espere, esperemos que no suceda nada malo aquí les dejo estos videos y la información les agradezco mucho que estén al pendiente de mis redes sociales y cualquier cosa que ocurra estaré eh, informando dentro de Facebook principalmente y también dentro de aquí de Youtube les mando un abrazo, mi nombre es Otla Castro y seguimos en contacto